Yeah. Easy music, space music, ja ja ja ja, Ya vienes a criticarme para enfadarme, ¿o oh, sí? Con la Estás al Ya vienes a criticarme, para enfadarme, para molestarme, para insultarme, para fregarme, para joderme, para sacarme un video de una hora. Como Juan de Dios pantó. Esto sí es música, no como la basura que hace. Yo soy la promesa música ya de todo México. Como dijo Blanca Vergel, eh, oh, sí, yeah, porque no soy cualquier perra, soy la nosotras no somos unas gatas, somos unas lobas. Yo no soy la gata, yo soy la loba. Yo no soy un. Yo Purchase your tracks no today. Gata, yo soy la loba. Tiembla, Ariana Grande. vi su doble cara, toda mal maquillada, toda empanizada. Oh, si sí, esto lo hago para divertirme. A que no adivina quién acaba de llegar con un millón en una bolsa de equipaje. En la mera mera, la fachada, a la que todos que Era hora que aterrice y que la den la madre. Esto <tose>